Un cordial saludo, a continuación, nos pidieron realizar el levantamiento de la propiedad para luego digitalizarla y poder estudiar la factibilidad de instalar una clínica dental. Se realiza la clínica dental. Se realizó la visita a la propiedad ubicada en el centro de Viña del Mar, donde se tomaron las medidas y se realizó el diseño de la propiedad en 3D en Software Revit, para así poder manipular con más facilidad el diseño, de acuerdo a trabajos anteriores teniendo las especificaciones técnicas que se necesitan para abrir una clínica, se distribuyó el espacio para ocuparlo de manera más conveniente, además el cliente solicitó proyectar un tercer piso, y una distribución diferente del espacio planteando una ampliación de tercer piso. Una vez terminada la confección se generaron dos juegos de planos con todo el equipamiento necesario y el espacio debido para habilitar una clínica dental según las especificaciones técnicas que pide el Ceremi, un caso de dos pisos y otro juego de planos con tres pisos. Se le hizo entrega al cliente del juego de planos, quedando muy satisfactoriamente con el trabajo, la entrega y el tiempo de demora. Estos y muchos otros casos podemos diseñar, solo comunícate con nosotros y visita nuestra página, canal, suscríbete y dale me gusta, muchas gracias.